un hombre que fue un verdadero showman y también el primer youtuber del automovilismo. Este video es sobre el recientemente fallecido Ken Block. Bienvenidos. Buenas tardes amigos de Grande Premio, soy Esteban Nieto y en este video vamos a hablar un poco sobre quién fue Ken Block, un piloto de rally. Eh, muy célebre quien falleció lamentablemente este lunes en su finca del estado de Utah en Estados Unidos eh, por un accidente eh, en una moto de nieve el vehículo eh, volcó y cayó lamentablemente sobre la humanidad de Ken eh, que falleció eh, antes de ser trasladado a un hospital para recibir curaciones lamentablemente eh, para hablar un poco sobre Ken Block, arrancamos un poco contando que es un piloto que arrancó en 2005 como piloto en la Rally de Estados Unidos, sin embargo, su fama comenzó a partir de 2008 con videos eh, que se llaman eh, Gincana, como él solía eh, nombrarlos, eh, en el que realiza eh, varios circuitos eh, con obstáculos, y con maniobras muy audaces eh, recordando un poco no eh, 14 años atrás en momentos en que la plataforma YouTube estaba comenzando a recibir eh, creadores de contenido Ken Block fue quizás eh, este primer YouTuber del automovilismo en el que pudo llegar a muchos más hogares a muchos más fans eh, muchos chicos no teniendo en cuenta que YouTube eh, siempre fue una plataforma, eh, sobre todo al comienzo, ¿no? para, para gente joven eh, Muchos chicos ¿no? han empezado a disfrutar del automovilismo Viendo esos videos con esas maniobras eh, Del piloto estadounidense que con el correr de los años Se volvió muy célebre con estos videos virales eh, Primero con un Subaru Impresa. Poco después eh, eh, selló un contrato eh, con Ford. Eh, durante varios años también corrió con un Suaro, eh, perdón, con un Ford Fiesta. Y últimamente eh, en 2021 eh, terminó su vínculo con Ford y llegó a Audi para realizar algunas pruebas con autos eléctricos. Y De hecho, la última prueba que realizó fue en octubre de 2022. En Las Vegas con un Audi eléctrico. Realmente un personaje eh, muy interesante. Eh, en lo que se refiere quizás no tanto en sus resultados deportivos. Sino en cómo pudo mostrar el automovilismo desde su lugar eh, en plataformas eh, virtuales. Y eh, logrando convertirse en un nombre muy importante en, esta, en lo que es el automovilismo. Viendo un poco sus resultados deportivos, después de aquel comienzo en el Rally de Estados Unidos, eh, tuvo algunas participaciones en el Campeonato Mundial de Rally, eh, bastante esporádicas. Eh, tuvo una participación en el Rally de México con un séptimo puesto, que fue su mejor resultado en la competición. Y después eh, encaró más al Rally Cross, eh, debutando en 2014 y participando de las temporadas completas en 2016 y 2017 Donde tuvo un tercer puesto eh, como mejor resultado También tuvo una faceta de empresario eh, Siendo dueño de una cadena de calzados eh, DC Shoes y, Pero eh, realmente más allá de sus resultados deportivos Diciéndolo eh, nuevamente No estamos hablando de Ken Block como una leyenda del rally Como pudo, pueden ser Carlos Sainz eh, Ari Batanen o Sebastián Loeb, quien eh, es un personaje en sí mismo, en eh, lo que hizo con, con sus demostraciones en YouTube y llegando a muchísimas personas, eh, lo que también le da ese estatus de, de grandeza eh, haciendo eh, lo que hizo y también siendo un misionario, ¿no? eh, llegando a muchas casas, a muchos fanáticos. Eh, haciendo esas pruebas, las ginkanas, eh, en esos circuitos eh, tan complicados, con esas pruebas tan audaces eh, en varios lugares del mundo, también en muchas en Estados Unidos, como, como Las Vegas, también como en San Francisco, en algunos eh, aeródromos y en espacios reducidos, también en algunos puertos. Realmente eh, es para recordar ¿no? lo que hizo Ken Block, que desgraciadamente... Falleció este lunes a los 55 años. Lamentablemente no está más con nosotros. Pero quedan sus videos para que podamos ir disfrutando lo que le hacía al volante en, en las redes. Y también una buena forma también para recordarlo. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Será hasta otro próximo GP a las 10. Hasta luego.